Espérate, espérate que se vaya el policito. y todo eso. ¿Tienes un arma? Sí, lo no puedo grabar. Señor, mano arriba, tienes 3 segundos tres. para robar. Para tres. Tres, dos, dos, dos. espera. Espera. Eh, eh. Eh, Sergio, no hace testigo, que no quiere colaborar. Mátala ya, coño. Quita, coño. Por no colaborar. Eh. Es un poli. ¡Tiene el God. Eh, tienes el God. A Marquitos, tío. Va mejoras, la Estábamos robando y no queríamos. Marquitos, me tienes que soltar todo, tío. La skin, la skin, te... la skin. Marquitos, tío. Vos estás con la skin. Vale, pero que soy ladrón. Estabas con la skin puesta Vale, y tú estabas con el GOP puesto sí, Y has matado a mis compañeros Sí, sí, es que me lo puse para no morirme de hambre Porque estaba ahí Perdón, perdón mi, mi... Pues, me, pues me tienes que soltar todo Tienes que soltar todo, Marquito Te he matado, te he matado Te he reventado No, es que es verdad, es lo justo Por comprarme un Jackhammer Para pegar más rápido Venga. Este casco me lo Es un regalo de mi abuelo De cuando fue a la guerra y ahora es mío, y me gusta llevarlo por ahí. Sí, sí, porque mi padre fue a la mili y mi abuelo igual. ¿Cómo Y ¿Qué? Yo, cállate. Perdón que no me estoy enterando. Dígame usted, perdón. Que no lo puedes tener. ¿Que no lo puedo tener? ¿Qué pasa? ¿No puedo tener los regalos de mi abuelo, tío? Bueno, pues lo, pues, pues, pues lo vendo en una subasta y ya está. Pero vamos, amigo, que esto es un regalo de mi abuelo, ¿eh? Y usted no me lo puede quitar, sí, porque sí. No, que me va a tener que obligar a matarlo para quitarse no. Eh, señor, señor, pero ¿qué está diciendo usted? Me <safe> está. ¿Qué pasa? ¿Hay un admin? Voy a tener que, a usted que denunciarle por esto, ¿eh, señor? ¿Qué mierda eres tú? Arriba las manos. Voy a tener. Que... Voy a dárselo. ¿Qué pasa? Ahí lo tiene, right. hombre. Espero eh, pero, un regalo a cambio por ese, esa cosa, eh. ¿Quién es? ¿Quién es? Nada, de este, aquí. Que ¿Vale, el... señor? ¿El... Ah, sí, el que dijiste que a ese no se mata. Voy a quitar el te puto casco y... La... es un muerto. Me acaban de dar, ¿qué? El admin. Hala, es admin. Vamos a venderle a él. Ah, so, eh, dime cuando. Cuando pasen por ahí. ¿Están volviendo para atrás? No, no. No se va, se va. A ver, ¿cómo le bajo el, el volumen a esta mierda. Se han ido, se han ido, se han ido. Eh, tú, amigo, arriba las manos. Venga, venga, venga, venga, venga. Apoquina, a poquina todo, apoquina todo. Okay. Okay. todo, eh, todo al fondo. Vale, admin, ya los he contado. Hay exactamente Tienes 3 segundos, 3, 2, 3, 1, 1. Oh, A la mierda. Vámonos. Viene, viendo todo viene todo A casa, a casa, a casa. Uh, amigo, ¿qué pasa? Tú, tú, dile. Tú, eh, arriba el mando. Eh. eh, tú, amigo, arriba el mando. Eh, tú, ahí gracioso. Arriba el mando, le le mando, sí, mal, mando ahí, eh. Dale, dale, dale. El tres ahí, segundos. Ahí, segundos. Ahí, suéltalo suéltalo a, todo todos. Suéltalo todo ya. Venga, va. Te cagamos a tiro. Te cagamos tira. a tiro. Como no suelte dale, todo lo que tiene Todo, todo. El arma, el arma, el arma, el arma. El arma. El alma. Tienes tres Tienes tres segundos. Uno, 2, 1 No, no tiraste, tiraste el arma. Ah, es verdad. Es verdad. Mierda, mierda. Licencia una licencia Hostia, licencia. De puta madre. N. Este coche. No, eh, con la N Que me la no han bloqueado. Qué rata de ti. Con la N solo tengo esto para agacharnos Este, este coche, igual. Este toma. <risa> ¿Y, ¿Y qué? Eh, ¿Pero amigo? Un ¿Sí? coche, Pablo. Vale. Te has dado a un coche. Yo, <risa> bueno, venga, ya, nada me joda. Año, estás bien. ¡Ah! Te van a un coche. Killo, es que la serie dice: ¡Eh, que mal lo que ha dado el coche! Y le dice: ¿Cuál es? Como este? De repente le faunea un coche ahí. a lo anda, Asterio. Ya lo he de... lo he Vale, dios, No calles por Discord. Asterio, me gusta esa técnica para conseguir coches, la verdad. Pero, pero ese es más fácil conseguir cosas que la más, hermano. ¿Cómo farmear en, en un servidor Rolpe? Eh, que me han robado el coche, como este. Logadlo a tiro. Que te dicen? Logadlo a tiro. Tú, tú, suelta todo, suelta arma suelta Mato. La a mí por qué. ¿Suelta la a mí por qué. La policía. Matadlo. Pero ¿Qué es... Es administrador. ¿Qué? He no ha hecho nada. No he matado no, no a nadie. Me, me la toma. Se la <ríe> toma. Pero me Calla. Calla. Que tiene un botón en la cabeza todavía. Me ha me insultado. Eh, eh, eh. Vamos a atacarles, vamos a atacarles, vamos a atacarles, vamos a atracarles ¿A quién? ¿A army? Sí, son tres armis aquí los tres y nos atracan. ¿Los atacamos? A los tres, ya. Tres, cuatro, tres. Hay seis. Hay... La robé balas de bífara al fuego. Creo que a los, adminis, a los administradores se ¿Sí? van a volver a TPA y nos van a matar. No, pero es defecto. Vale, amigo. Es policía, ¿eh? Podemos uh, atacar. Si sí, puede, army, pero. <ríe> los lo, atragamos ¿Dónde? No tengo nada, mira Tengo un pico lo mutó en la cabeza ¿Qué? ¿Queréis cogir un flamado? ¿Los atracamos los tres? Uh, nosotros usamos gas max para que nos hagamos no, no, no Venga amigo, arriba las manos, Toto Venga, arriba las manos Arriba las manos loco oh, No me arriba está atracando tiene 3 segundos para pa guardar el arma la la Tiene el admin, tío, tiene el admin. El god hermano, el god Tío el god El god, el god Tu chaval, tu chaval Pero que no estamos en rol, que lo estáis veniendo aquí a molestar No, No, no, no, no Si cogéis algo no. os vais van permanentes. Ah, bien. Eh, eh, eh. Vamos a ver, vamos a ver. Eh. Yo estaba aquí roleando tan tranquilo. cuatro! No coja, no lo coja. Muy bien, muy bien. Pues suéltame un Doom de 100 que me has hecho gastar.